Aquí, solo en la noche, ya es posible la muerte. Morir es poca cosa si tu amor está lejos. Puedo cerrar los ojos y apagar las estrellas. Puedo cerrar los ojos y pensar que ya he muerto. Puedo matar tu nombre pensando que no existes. Ahora solo en la noche sé que todo lo puedo. Puedo extender los brazos sin morir en la sombra y sentir el tamaño del mundo en mi silencio. Puedo cruzar los brazos mirándote desnuda y navegar por los ríos que nacen de tu sueño. Sé que todo lo puedo porque la noche es mía la gran noche que tiembla de un extraño deseo. Sé que todo lo puedo porque puedo olvidarte. Sí, en esta sombra, sé que todo lo puedo. Y ya ves, me contento con cerrar bien los ojos y apagar las estrellas. Y pensar que me he muerto Nocturno, José Ángel Buesa